Eh, te conocida eh, tanto aquí en San Francisco como en otras partes. esto lamentablemente yo que es un hombre optimista pero sobre todo realista estoy colgando los guantes estoy pesimista lo que yo pienso y veo es que aquí va a haber muestras por mayor y detalle porque hay dos factores que van a generar que esta vaina, esta tragedia, si así, uno no encuentra qué palabra decir. El gobierno ha demostrado mucha blandenguería. La vida es de resultados. Y los resultados es que a esta gente se le ha ido de la mano este asunto. Con una ciudadanía o una parte de esa ciudadanía que es irresponsable. Si fueran ellos solamente los que quisieran, eh, eh, eh, los que violan todas estas reglas, los que hacen caso omiso, los que se burlan de estas disposiciones, uno se alegrara, muéranse. Si ustedes quieren morirse, muéranse. Lo peor es que esto es esto, esto, esto, esto terrible, para no utilizar otra palabra, que salen de manera la ganaria a la calle. Lo peor es que eso van a contagiar muchísima gente y van a matar muchísima gente. Planteé, y ya lo está planteando todo el mundo, hasta el diputado Juan Comprés, el diputado Juan Comprés, en un audio que puso a circular en el día de hoy, plantea que Macorís debe declararse en estado de desastre y ponerlo 24 horas. Hay que hacer un sacrificio, o si no lo vamos a joder gran parte de lo que vivimos aquí. Señores, aquí, aquí, ya no hay que le queda, ya aquí no hay nada, la gente anda en la calle, desde tempranito, y circulando vehículos y todo. Esto es un relajo verdadero. Entonces, ya yo no tengo, yo no me hago ilusiones. Aquí va a haber, como me dijo un amigo esta mañana, aquí va a haber muerto por pipa, como dice. Resignarse a eso. Resignarse a eso no es de otra. Resignarse aquí a que aquí va a haber el muerto por pipa, No hay de otra. Hoy, oigan, de todos los días que el ministro de Salud Pública relata los muertos que se producen y la cantidad de contagiados, hoy es el día que más contagiados 325 en el día de ayer. 325 contagiados. Esto es para arriba, para arriba y muerto. Y Macorío tuvo 35 contagiados. O sea, esto es invenible. Y la gente haciendo fila. Y la gente aglomerada. Y la gente, o sea, esto no va a dar resultados. Esto se va a joder todo. Esto está. Ya la gente ha roto esto. Sálvese quien pueda. Y un gobierno que no tiene autoridad, que no tiene. Porque esto es para usar la fuerza ahora. No importa lo que diga usar la fuerza. No me venga nadie, ni que, que, que nada, na, es na, usar la fuerza. Y militarizar la ciudad y militarizar el país. Cocho, el pasaje va la mayoría de la gente. Porque no podemos permitir que por pues, dos o tres desaprensivos e irresponsables medio país se vaya a, a, a la muerte y, y, y, y, y se enferme hay que actuar con irresponsabilidad y el gobierno no lo está haciendo yo tengo hoy si me da el tiempo un análisis sobre un debate de carácter constitucional que se ha originado en el país respecto a los planes macabros que tienen algunos sectores dentro del gobierno que ya comienzan de manera maliciosa miren que yo dije ayer lo ideal lo ideal fuera que las elecciones con esta pandemia con esta enfermedad lo ideal pero que haya gente que esté actuando de buena fe es que se celebraran después de las elecciones pero ya supe, yo no voy a coger llamadas por ahora me van a excusar no voy a coger llamadas por ahora, porque tengo varios temas que tratar que si cojo la llamada ni me va a dar el tiempo para tratar los temas, ni y, y se, se nos va el hilo a, a, a veces. Miren, señores, eh, hay planes dentro de sectores de gobierno que nunca acaban de entender que ya su tiempo pasó. Hay planes de venir, no, que no va a haber eh, cosas, pero es con el fin de prolongar a Nilo Medina. Y Danilo Medina y ese grupo se van el 16 de agosto. No les quepa duda a ustedes. Pero va a haber maniobras y que, que no, que no hay condiciones para las elecciones ahora, para dejar y que darle un año a Danilo. Todas esas maniobras las están haciendo porque le temen salir del poder. Le temen salir del poder porque le van a tener que rendir cuenta a este pueblo. Ay, eso, yo no estoy diciendo que sea el mismo Danilo, pero hay sectores dentro del gobierno que tienen esos ideales y esos planes. Pero eso no va a ser posible aquí para conjurar eso, aunque sea con mascarilla y con guantilla. Va a haber que ir a votar el 5 de julio para salir de esta vaina y de esta incertidumbre y de este estado de angustia. Eh, va a haber que salir de esas elecciones y procurar que el gobierno, porque cuando mira, ve el gobierno, no quiere resolver para crear la incertidumbre y crear una crisis política. Que más adelante vamos a discutir eso porque hay dos artículos, el 274 y el artículo 275 de la Constitución que de manera aviesa y de manera maliciosa, igual que el 129, el grupo de bocinas gubernamentales y de sectores de poder lo quieren malinterpretar para justificar una jugada que no le va a salir, que no le va a salir aquí el día 5 tiene que haber elecciones y va a haber elecciones porque lo que sucedería si no se produce es peor y por un grupo de ambiciosos y de inescrupulosos este país no se puede poner en peligro miren este recibí una carta eh, dásela a mandar ángel a para que eh, eh, de un grupo de médicos y centromédicos que están dados al pecado porque este, ellos eh, le pidieron eh, préstame los lo, lo lentes para leerle esta carta fue la que le envió este